La luna está de fiesta porque me has besado tú Y al contacto de tu boca todo el cielo se hace azul El arroyo está cantando porque me has mirado tú Y en el sol de tu mirada todo el agua se azul El lunar está de luto porque me has dejado tú Y la noche está llorando, noche pálida y azul Noche azul de fin de otoño y de adiós de juventud Noche en que murió la luna, noche en que no estás tú Un cielo azul la estrella brillando la inmensidad de un pájaro enamorado cantando en el forestal, por ambiente, los aromas del jardín y del azar, juntos a nosotros el agua brotando del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote hasta el cielo yo siguiéndote allá, cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal, apurar todos los coces y todo el bien, apurar, de los sueños y la dicha volver a la realidad, despertando entre las flores de un seque primaveral todos mirando Muchos lotos besándonos más Ese es el amor, mi vida Esa es la felicidad Voy a buscar la manera de encontrar Poder verte sonreír una vez más Despejar el cielo, las nubes grises Desplegar las alas y aprender a volar Todo esto no lo puedo describir no, Ni tampoco te lo puedo cantar Son tantas cosas que siento por ti Creo que... Colapsar. Solo me falta mirar esos ojitos verdes Recordar esos momentos al conocerte Esas mejillas rosadas al comerte Yo solo digo de verdad que tu mirada me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 un cielo azul estrella, brillando inmensidad, de un pájaro enamorado, cantando con en el forestal, por ambiente los aromas del jardín y del azar, sal, a nosotros el agua brotando del manantial. Nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más tú levantándote hasta el cielo, yo siguiéndote allá. Voy a buscar la manera de encontrar poder, verte, sonreír. Una